Ya está en contacto con nosotros, Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido, Julián y Gisela, te saludamos. Buenas. ¿Cómo, vamos? ¿Cómo andan? Eh, eh, Manuel, me, decime que si no te sentís como un Messi, un Julián Álvarez, no sé, un Enzo Fernández, Viste que de repente debutan en un mundial, en el caso de Fernández, de, de Enzo Fernández, y ya es campeón del mundo. ¿Vos te puedes considerar un campeón del mundo también con este premio? Eh, bueno, sí, hay algo de, de vivir esta... Este, este esta hermosura como si fuera una copa del mundo que bueno no, no me había comparado con ninguno de ellos <risa> pero si sí me tengo que comparar con alguno y yo creo que soy una especie de huevo a cuña. muy bien un laburante qué? digamos alguien con, con el overall puesto sí, que, que deja la vida y que claro. está ahí peleando todas la pelota hasta el último minuto y, y bueno nada bueno evidentemente da, a sus punta, a su da sus frutos da sus frutos ¿Qué te, Manuel, Manuel, ¿qué te pasó cuando, en la previa de todo esto, no? cuando tiene esta gran posibilidad de estar en esta entrega de un reconocimiento internacional más que importante? Mirá, la verdad es que me, pongo, me, me puso contento, eh, pero hay algo de, de que las premiaciones, las nominaciones, sí. son, son cosas lindas que, que alimentan al ego, eh, entonces, nada, como que te da alegría, pero en realidad lo mejor de todo fue el haber vivido mm. la experiencia de la película. Eso eso es lo que realmente me, me conmovió y uh -huh. me dejó a flor de piel todo. Ahora que se reconozca todo eso, eh, uh -huh. me parece muy lindo. Claro. Pero nada, los, los premios son esos, ¿viste? Sí, total. Manuel, ¿y qué te pasó la primera vez Son cosas vez que... que alimentan al ego sí. y, que, y que te ponen contento, pero lo trascendente es lo otro. Seguro, seguro, la experiencia de haber trabajado ahí, todo lo que puede Pero estimula haber un poco, digamos que sí. estimulan también, más allá, bueno, el ego parte de esto, ¿no? Pero estimula a decir, bueno, qué bueno, porque dejamos todo esto que vos decías, qué bueno haber vivido esa experiencia, haberla, a, haber eh, vivido todo ese proceso, ser parte, la actuación y todo esto que vos dejaste también a través de tu trabajo, pero que encima también sea reconocido por los ojos de, de muchos críticos a nivel internacional. Digo, estimula también a decir, vamos por... Sí, sí, vamos, vamos por buen camino culturalmente, vamos eh, avanzando por, por un lugar en el cual eh, no sé, siento que, que culturalmente Argentina tiene mucho para dar desde sus películas, desde sus escritores, desde sus obras de arte, desde sus obras de teatro, música, todo, es como que es muy rica, es una... Es un, País muy muy sabroso que tiene mucho para dar todo el tiempo, entonces, hasta incluso en el deporte, mostró, eh, mostró la selección argentina de fútbol hace poquito. Eh, eh, Manu, ¿y, ¿y cuál fue tu arranque actoral acá en Mendoza? ¿En qué lugares se dio? Porque, bueno, sabemos más o menos la historia, aparte por eh, Juan Antonio, que sabemos ha tenido que ver, te ha vinculado, te ha dicho, che, venite a Buenos Aires, uh -huh. etcétera, pero en qué lugares geográficamente fuiste aprendiendo, con qué profesores cómo es ese camino de, de arranque Mira, en Mendoza no estudié con nadie, pero yo pensé que me había metido en el tema de la actuación o de la de lo escénico ahora de más grande uh -huh. a, los, a los 18, pero recordando mi adolescencia recordando mi infancia siempre estuve eh, en exposición en ese sentido, como que algo de mi, de mi espíritu buscaba eso. Eh, recuerdo una vez que había ido a ver una muestra de danza, mi, mi, mi mamá tiene un gimnasio allá en Mendoza, el gimnasio de vitamina. Muy, muy bueno, ah, eh, muy bueno, lo sé, lo sé de buena fuente. Ah, eh, muy bueno. está muy bien. Sí, sí, perfecto. no importa, ya que sí, estamos, sí. lo hacemos. escúchame que gana un globo eh. de oro puede, puede chiviar lo que quiera. Claro está que bien. sí. Eh de eso tenía una escuela de danza uh -huh. y fuimos a ver la muestra de danza con mi mamá y se cae uno de los bailarines y la directora de la escuela de danza me dice che mano te animás a hacer esto y yo como uh -huh. estaba en el público yo sentado uh -huh. y dije sí dale después la madre de otro amigo que daba clases en, en, en su propia escuela de danza y esa me la algo así chivo eh... <risa> Y, y bueno, ella la, la habían nominado para estar en Bailando por un Sueño Kids, eh, pero Ajá. tenía que mandar una coreografía de dos pibes bailando. Sí. Piba tenía, pero pibe no, y me llamó a mí porque no era cara dura, bailaba, eh, eh, haciendo esas cosas, y nada, quedó sí. en Bailando por un Sueño Kids. Y así tengo un montón de anécdotas, cuales estuve siempre en contacto con la escena, pero nunca me dediqué a estudiarla. Claro. Por a, vergüenza, yo... por temor, porque la sociedad mendocina quizás no era en ese, ese momento para por meterme a estudiar ahí, no lo sé. Uh -huh. El vino va orando por sí solo también a veces y va guiando por donde tiene que Absolutamente. ser. Absolutamente. Cada uno hace su camino, tal cual. ¿Y, pero, y cómo y, y, y dónde llega la, justamente la conexión y justamente esta posibilidad de poder? Porque nunca hemos hablado con él, si bien te hemos visto en otras entrevistas, eh, escucharlo también aquí para nuestro público, cómo llega esa conexión y terminás siendo parte de este gran elenco. Eh, mirá, el casting lo encontré por Instagram Ah, mira. Sí, lo habían compartido Ahí, sí. fue un casting masivo eh, Y fui pasando Distintas etapas hasta quedar en la película Bueno, bien, está, bien. viste lo que dices Viste que hay unas cosas que dicen Yo no persigo, lo que es para uh -huh. mí me encuentra En este caso fue así, <risa> te encontró no, no, no, estoy persiguiendo hace 10 años. No, claro, bueno, pero. Años. Pero entonces qué bien la pegaste. Te dijeron, mira, vas a tardar un poquito, pero cuando la pegue la vas a pegar justo en el centro. Re contra, <risas> re contra, pero todos los días de mi vida la busqué de alguna manera. Qué bueno. Eh, y cuando no se daba, no se daba por X o por mm -hmm. B, pero. Cuando se dio fue porque estaba preparado y listo para, para enfrentarme a semejante proyecto, ¿no? Manuel, y bueno, se ha hablado mucho, de hecho sé que vos también lo hacías esta mañana con los compañeros, compañeros, bien digo, de New Will, de la labor social que tiene la película, de cómo enseña, de, de su rol también histórico y hasta docente. ¿Vos qué sabías de, de toda esta historia? Porque obviamente todos sabemos el ABC, pero la película cuenta mucho más. Y de hecho el tema de los juicios... No está abordado en las escuelas, prácticamente, no, no, no, es, eh, no forma parte de la currícula en las escuelas secundarias con la profundidad quizás que debería. ¿Vos cuánto sabías, cuánto te enteraste, cuánto te hizo decir la película che, antes de meterme a actuar en esto voy a ir a averiguar, voy a ir a preguntar, voy a, a escarbar? ¿Qué te pasó con eso? Y mirá, cuando me dijeron que yo sabía que Videla había terminado preso y que uh -huh. había muerto en la cárcel. Claro, 2013. 2013, sí, pero bueno, tuve medio. Son cosas que uno daba casi como por sabidas, por una cuestión de, de nada, de que te lo enseñaron así alguna vez. Sí. Eh, pero, pero nunca se ahondó, nunca me habían ahondado. Yo, lo primero que hice fue preguntarle a mi papá, mi papá me dijo que fue el, el juicio a los militares, y empecé a investigar y empecé a ver, y lo primero que me aparecieron fueron los videos del juicio. Uh -huh. eh, y nada, a partir de ahí fue empezar a ponerme en contexto, a eh, estudiar del segundo gobierno de Perón eh, para, para, para conocer bien el caldo social, político, cultural que había en ese momento. Claro. Eh, después de todo lo que fue la dictadura y bueno, los primeros, los primeros pasos de la democracia hasta llegar a este juicio. Eh, y nada, y ahondar, y ahondar, y empezar a hacer Zoom, y empezar a hacer Zoom, y empezar a hacer Zoom, y empezar a, zoom, y empezar a, centrar, <risa> y empezar a centrar, y empezar a centrar, y de golpe estás en la cabeza de uno de los fiscalitos, de los fiscales reales que estuvieron ahí. Claro. Eh, fuerte. No, eh, totalmente, yo, yo me imagino. Me, no sé por qué me, se me vino a la cabeza esta imagen, digo, cuando terminó, ¿no? Cuando pasó todo, cuando terminó, que ya no sé cómo es, por eso quería preguntar, una vez terminado el film todo, se sientan, o sea, hay una, hay una función, podríamos decir, hay una... Una Premier? Claro. ¿Para ustedes nada más para ver cómo quedó terminado el producto o se comparte con mucha otra gente más? Bueno, eh, normalmente sí. el actor la ve el día del estreno, la película. Ah. Pero nosotros nos pusimos pesado y le empezamos ah. a insistir a mí y le dijimos dale, hacer una, hacer una proyección. proyección. Y el corte final, antes de mandarla al Festival de Venecia, sí. nos citó a Ricardo, a Peter y a los fiscalitos. Sí. Y estaba el F y estaba el de sonido, como para hacer los últimos retoques antes de mandar la película. Y nos sentamos un martes a las 10 de la mañana a ver la película. ¿Qué me... lo conoce? Porque, ¿Dónde? porque ¿Dónde? se me bajó esa imagen. Bueno. Está buena, está buena. Y aparte es verdad, uno imagina que lo ven en el... En el... No sé martes. por qué se me bajó de verlo, de que lo vieron antes. Claro, es que normalmente es, eh. se ven Normalmente se ven la Van Premier la película, pero claro, ¿no? sí, es que claro. la ves. Estas cosas no se hacen. Pero bueno, nosotros nos pusimos pesados, estábamos emocionados, queríamos verla y queríamos bueno. verla. Y, queríamos ¿Y qué te moverla. pasó? ¿Que ¿Qué les pasó cuando? Que, que, ¿Esa primera sensación de ver todo ese producto terminado? No, al principio me pasó que estaba muy incómodo, tenía mucho miedo. Yo ah. la de no, todo no pero terminó o sea empezó la película y empecé a llorar ah. pasaron de todo me pasó de todo pero ¿Mira? sobre todo lloré mucho me emocioné mucho estuve con miedo me juzgué un montón para que te ves ahí obviamente como, claro como te matás al principio. De, de tres metros de golpe sí ¿Ah? no mira se me ve hasta ahí el cosito ese que no quería que se me viviera ahí <risa> Manuel, eh, última de mi parte. Eh, recién Gisela, o en el arranque, mejor dicho, te comparaba con un Enzo Fernández. Uh -huh. Viste un debutante en algo muy grosso y que de repente la rompe en eso que era realmente desafiante. Yo imagino que Enzo Fernández, la primera vez que jugó con Messi, lo pispea, ah. lo, lo mira, dice: Bueno, a ver qué hace tan grande a esta sí. persona. Con Darín, un poco le debe pasar eso a los actores. ¿Qué viste? ¿Qué sacaste en limpio? ¿Qué, qué pudiste ahí obtener de, de observar y de trabajar con él tan cerca? Algo así concreto. Eh, mirá, sí, no me acuerdo que estaba Darina ahí al lado y lo miraba así medio. <ríe> eh, ¿Qué saqué en concreto? Él, él es una persona que, que vos lo ves actuar de afuera y, y ves que no está haciendo nada cuando te vas al monitor, lo ves ahí y decís ¡Ah, este tipo la tiene atada! Como que... Reduce todo a, a lo mínimo. Eh, trabaja todo desde lo, desde lo pequeño, y lo preciso y lo particular. Yo soy un poco trazo grueso en ese sentido. Soy como muy expresivo. Que... Entonces, me generó admiración eso, el cómo domina su... su trabaja y uh -huh. como labura con pequeñeces, claro, finito, total, finito, muy finito, muy prolijo, muy técnico, muy, eh, muy todo. ¿Y qué eh, hace? Nada, y, es y digo también a mí como como espectadora, y no sé por ahí también por eso lo comparto con vos que trabajaste con él, pero digo a veces uno cómo hace para marcar la diferencia de tantos de tantos papeles que ha hecho en su vida, no, de tantas películas y que ninguno te haga acordar o te, los relaciones con el otro, con el anterior, ¿no? Como que cada uno toma su personalidad y sabe cómo diferenciar perfectamente el personaje que le toca, digo, sin, sin, sin que se pegue a otro. ¿Me estás hablando de mí o de Ricardo? De Ricardo. O de la actuación. No, de Ricardo, claro. Eh... De, de Ricardo Darín, esto que vos decías, que trabaja con pequeñeces, pero que digo, en esas pequeñeces, ¿cómo hace la diferencia? Es, es un es un mago, es un chaval. A atravesar por los personajes y también cada personaje cada papel está escrito de una manera distinta uh -huh. y si sos buen actor y te dejas atravesar por eso o sea nunca dejas de ser vos claro, nunca dejas de ser totalmente vos, claro, sí. pero pero hay algo de, de, de, de lo sutil de lo que propone el papel de lo que propone esos textos de lo que pensás que son pequeñeces ya que te hacen percibirte de otra manera para con el mundo, ¿viste? Entonces te hacen ponerte en el lugar de otro y ya eso te, te modifica. Totalmente. Bueno, Manuel, eh, agradecidísimos de que nos hayas atendido. Sabemos que te deben haber asediado los medios en un día como hoy. Y lo mejor, ¿cuándo se La sabe...? La quinta entrevista que hago en el día. ¿La cual ¿Cuántas, perdón? La quinta entrevista que Bien. hago en el día. Estoy Bien. quemado. Este, gracias gracias, eh, gracias por el gracias tiempo gracias por entonces. la buena onda ¿cuándo se sabe si integran la, la shortlist ahí del, del Oscar? ah el 24 creo que el 23 ser. de enero bien 23 de enero bueno vamos por buen eso buen día vamos a a gracias Manuel te mandamos un abrazo grande elijo, creer. elijo creerte elijo creerte totalmente creer. digamos que esta fue la finalísima vamos ahora al campeonato mundial ¿qué te parece? abrazo <ríe> gracias. gracias por Te tira música te ponen música y todo vamos <ríe> con él. Sí, muchachos. Manuel emocionar. Caponi Mendocino que puede estar eh, justamente ahí en la ceremonia de los Óscar, así que imagínate lo que sería un mendocino, ojalá Me quedándose ahí por lo menos está nominado. Totalmente, gracias Abrazo, Manuel A ustedes, gracias Chau, Adiós. es muy bien Bueno, todos felices y contentos, ¿no? la verdad que es una, un gran logro porque es un reconocimiento importantísimo así